A partir de la encuesta que los alumnos de quinto año de Ciencias de la Educación eh, aplicaron a docentes eh, de la escuela normal eh, bueno, yo he decidido tomar algunos puntos eh, que refieren a esos resultados y son uno en relación al diseño de secundaria otro en relación a las disciplinas en general y el tercero en relación a los tiempos en la enseñanza eh, en relación al diseño de secundaria eh, en realidad eh, podríamos pensar que su lectura no siempre es mm, sencilla eh, pero también eh, me gustaría dejar la idea de que así como plantea desafíos o esfuerzos en su lectura y en su comprensión eh, también trae eh, algunas herramientas o viene en auxilio de los docentes en el sentido de que eh, interpreta cuál es la actualidad a la que se enfrentan eh, y acá vendría como la primer pregunta a qué referimos cuando decimos actualidad eh, en realidad referimos a las condiciones o factores socio, culturales, familiares e institucionales. Eh, pero no, no más definición que esa, diría yo, de mi parte, eh, porque cada docente y cada equipo eh, puede pensar en su actualidad, en su realidad, eh, formularla, reformularla porque cada uno trabaja con eh, realidades y actualidades situadas ¿Mm? eh, ahora bien para ayudarnos en esta, en esta actualidad eh, en las prácticas de enseñanza eh, vamos a, a pensar eh, que el diseño eh, trabaja sobre mm, la complejidad o sea fue gestado desde la complejidad social, fue pensado desde la complejidad educativa y fue escrito para esas situaciones complejas. Eh, y acá sí me gustaría dejar algunas preguntas. Se puede acudir a la introducción del diseño en el primer tomo o algunos autores como Edgar Morin, eh, de los cuales no tomo sino en, en quien me inspiro para algunas de estas preguntas eh, ¿Cuáles son de los siete saberes, saberes para la educación del futuro los que mejor interpretan desde su experiencia docente algunas problemáticas educativas actuales? También, ¿qué relación podemos plantear ¿Entre enseñar la condición humana y enseñar las disciplinas en secundaria? ¿Y qué prioridades plantearíamos? Y una tercera pregunta, ¿cómo pensar la comprensión de lo interpersonal, lo intergrupal y a escala planetaria y las comprensiones disciplinares? Eh, estas preguntas y otras que se formulen pueden ayudar a partir del diseño a repensar la educación educación que incluye la enseñanza pero que en definitiva eh, lo que planteamos es primeramente y en última instancia la educación, la formación esto en relación a al diseño y a lo que propone desde el paradigma de la complejidad pero también podríamos acercarnos un poquito más a las cuestiones de las disciplinas en un sentido general y, y acá, acá sí nos encontramos con algo que también puede implicar algo no sé si complejo pero no tiene mucha simplicidad el entender las disciplinas eh, como las veníamos comprendiendo o desde nuestra formación. Eh, hablábamos antes de disciplinas, de materias y estamos hablando ahora de espacios curriculares. Eh, para comprender esto, a mí me gusta citar a Michel de eh, que también lo, lo eh, citamos y transcribimos eh, algunos, algunos párrafos en, el, en la introducción del diseño eh, cuando él nos acerca algunas categorías sobre lugares y espacios y también sobre fronteras y puentes. Eh, son muchas las preguntas que nos podemos hacer, eh, pero solo dejo alguna diferenciación. Él, él dice, lugares eh, son eh, todos aquellos eh, eh, o, o sistemas o conjuntos de elementos eh, que pueden estar inconexos o que pueden estar estáticos, que están. En cambio, eh, cuando habla de espacio, él refiere a las vinculaciones de los sujetos con esos objetos, a, a cómo se, se dinamiza ese espacio, a cómo se establecen distintas vinculaciones, cómo se vive, cómo se vivencia ese espacio. Eh, y en relación a fronteras y puentes también dos conceptos muy importantes porque las fronteras estaban muy marcadas en los campos de saber y en las disciplinas eh, mientras que se van eh, difuminando, se van borrando en algunos casos eh, para generarse las inter, las multi, las pluridisciplinas eh, es necesario eh, tender puentes en este sentido bueno, siempre me pregunto si un río eh, separa o une. Eh, bueno, eh, depende depende del paradigma. Si nosotros estamos hablando de un deseo de fronteras claras, un río puede ser una frontera que separa, que delimita, que marca. Mientras que si estamos en un paradigma más de interdisciplinariedad, de la complejidad, estamos pensando que el río puede ser un factor de unión, de unidad. Y cuando no lo es, empezamos a pensar en embarcaciones, en puentes, etc. Eh, acá eh, yo dejaría una pregunta para que eh, como docentes se puedan formular otras. ¿Podemos identificar las fronteras que hemos aprendido en nuestra formación y ahora las transmitimos en la enseñanza? Bien, y, y en tercer lugar, algo también muy relacionado, pero que ya vamos como en otro nivel de concreción, es poder clarificar algo sobre temas y contenidos. Eh, así como antes hablábamos de programas, cuando digo antes, es antes del primer diseño, seguramente antes de la década del 80, también hablábamos de temas, eh, en cambio con las nueva, la nueva concepción de disciplinas en el diseño estamos hablando de contenidos eh, ya venimos hablando hace mucho de, tiempo de contenidos pero mmm, seguimos teniendo algunas matrices y algunas dificultades en trabajarlos eh, el tema la, es una abstracción sería como la principal diferencia entre temas y contenidos, el tema es una abstracción por ejemplo eh, si yo digo el trabajo la salud la familia son temas pero no hace referencia a ningún sujeto, a ningún territorio a ninguna situación en particular entonces esa enseñanza a partir de temas eh, podría acercarse más a una enseñanza descontextualizada, más teórica, más académica, pero en realidad poco situada. En cambio, los contenidos se van entramando entre, entre sí y entramándose con la realidad. Eh, y acá viene una relación o una consecuencia eh, importante que es en relación a los tiempos cuando trabajamos temas los tiempos nunca alcanzan porque un tema supone un inicio un desarrollo un final pasamos a otro tema un inicio un des desarrollo y un final en esa linealidad no alcanza el tiempo asignado para una, un espacio curricular, no, enca no alcanza el tiempo en el año, en el ciclo electivo En cambio, cuando trabajamos contenidos, entramados, vamos eh, avanzando, vinculándolos eh, con todos a la vez eh, y en simultáneo con una mirada muy cercana a la realidad cómo se presentan en realidad en nuestra realidad. Eh, así que bueno, el, el, lo que quisimos mostrar, plantear eh, en estos, con estos tres puntos, en estos minutos, es de qué manera eh, la realidad... Eh, que va transformándose de manera continua encuentra en el diseño, en este caso en el diseño de secundaria una mirada acorde a cómo se ha ido modificando eh, cuando se pone en palabras y se muestra esa realidad eh, puede traer algunas dificultades el lenguaje, el formato pero en realidad, en definitiva, cuando lo podemos entender e interpretar, ese diseño puede venir en nuestro auxilio para entender esta realidad, para comprenderla y para interpretarla. En ese caso, eh, podría eh, facilitarnos pensar en nuestras prácticas, repensarlas y modificar nuestras prácticas.